de hoy, Alexi, Ranco, Rabito y Kepler jugarán a cara a cara en GTA V donde deberán cambiar por distintos autos hasta llegar al final, ¿Quién crees que será el ganador? Recuerda que si te encanta el video no olvides suscribirte y dejar tu grandioso like para más videos, sin más que de un y hola ¿qué tal, canal aquí capri un nuevo video para ustedes hoy estamos en que te hace con Alexi, y Rancor y Rabito hola papus hola hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te los payasos Los payasos, claro que sí, bro hey, A ver, a ver Eres un payaso, Ka que Capley, pay... tírate un chiste que no sea verte al espejo ¿Qué? <risa> ¿Qué te pasa, bro? Vale, los he traído hoy a un cara a cara Pero no es un cara a cara cualquiera Tenemos una rampita que ya la verán aquí adelantito. Y la rampa combinado con Yo no para, quiero para estar. Sí, Yo no sí. quiero estar cara a cara contigo, bro Eres muy feo ¿Qué dices, no. <risa> si, si quieren... Sí, padre, cara, ¡Mira esto! ¡Estamos bajando! ¿Hamburguesa? ¡Hamburguesas! ¡Claro! muy peligroso <ríe> esto, amigo! Ya. Un ¡Cambio de auto! ¡Ven para acá, ven para acá, coche va, no, papu, va oh, por guapo, guapo, guapo, guapo. ¡Oh, por Dios! ¡Casi me tira el asqueroso! Rabito, Esperémoslo aquí, que no se escape Acelere, chofer! acelere. Ahora somos conductores, Kevin. A ver si te construyes una vida, eh ¡Toma! Oh, Oye, ya dejamos de ser payasos, eh ¡No manches, no manches! ¡Qué asco, Alexi! ¡Alexi, no manches! ¡La venganza! Uh, tranquilo, mi pala, tienes el seguro ¡Alexi, volcate la del rata! Uh, ¡Me esquivó, me esquivó el ratón! ¡Pero Rabito no se escapa! Ya, ya. Uy papá, ahora sí voy a volver todo vengativo. Estas de aquí nos escapan, bro. no se escapan. No, que play la Ay, venganza qué nunca play. es buena, mata las venenas Ah, ¡Eramos amigos! No, <ríe> pero ahí te dejé ahí sí a ti. Ah cabezas, gracias, tío. gracias, gracias. Qué buena. ¿Dónde amigo. Están los otros. ¡Aquí te veo! Ayude. ¡Yo te ayudé! ¡Desgraciado! Así como me, me pagas la ayuda. Ah, luego! ¡No, no, no, no que hasta luego, si sigo vivo Vámonos que... no, más que... Oye, Raco, Raco, Raco, párale Párale, Nada, súbete, Dame, súbete, súbete Súbete, súbete. Cojo súbete. ahí vámonos, está Vamos no. a laburar Porque no. el país se lo saca laburando Ay, ¿qué pasó? Bro, no puedo no puedo irme en tu vehículo, me vas a tirar todo el rato Vamos, vámonos, vámonos acelera No, pero <risa> ¿Te imaginas que los que vienen por detrás? No, amigo, nos va a romper no, las piernas No, ¿cómo que pasa? ¡No detrás? le des ideas! ¡No le des ideas! Tú no corre, Kemply! ¡Hay que llegar rápido! Corre, corre, corre, corre, ¡Filmes, Firmes, ¡Esos glúteos! ¡Dale, dale! Cuiden, ¡Un, dos, un dos. ¡Vamos, ¡Cuiden vamos, sus traseros! Vamos. ¡Que la Lexi no la mete por detrás! ¡No, ¡No amigo! ¡Vamos! ¡Cuidado no, que picoteo! ¡Hay que hacerle bullying a la Lexi, Kemply! ¡No, no, no! no no. Uy, ¡Soy un hombre lobo solitario! No. Vamos. Oh, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos uy creo, creo que, que me, me recorté! ¡De nuevo, Kemply, de nuevo! Espérate, que me, me volteé, bro. Espérate que voy cayendo. No, fui, fui, muy muy volteado. Qué amigo, ¿qué te pasó? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ah, Aún no, recuerdo no, no. cuando Alexis se devolvió. somos panas! ¡Qué asco! Loco. Uy, papá, la Alexis lo que le va a caer, bro. Alexis no, tu trasero. Cuidado no, tu no. trasero. No, prepara tus nalguitas porque te va a dar el pincho no, bro no no no no no no ¡Noo! no ¡Salió volando! no no no no vamos, vamos, no no no no no no no no no no no vienen! no vienen! no no no no no no no ¡Hijo de tu madre, ¡Estaba a punto de llegar! ¡Bro, serán desgraciados! ¡Déjame en paz! Déjelo no, llegar, ya, pobrecito! No. ¡Mira estos vehiculazos, bro! ¡Qué vehículo, ¿Qué, qué vehículo! ¡Vehículos, qué, vehículos? ¿Qué, vehículos? <risa> ¿Qué vehículos? ¡Ay, no, el rango. ¡No, el no, rancor! ¡Pero! ¡Y me, Ay, me caigo, no puede ser! ¡Ale, sí! Eh. Ya ¡Ah, pásate. no me atropellen! <risa> ¡Bro, ya pásate! ¡El modo humilde, bro! ¡Ah, sí! ¿Qué crees? que intento, tonto? ¡Ya me duelen las patas! Uy, loco, tienes que moverle porque la que te va a caer de nuevo. Ay, no, ay, no, ay, no. Corre, no. corre, corre, corre, corre, corre, corre. Franco, ni te atrevas, eh. Ni te atrevas de darme con tu pincho Te estoy ay, empujando. No me des... Que te estoy empujando la col... No, uy, la... no, uy, cuidado, no, no, eh. No, no, uy, no. Cuidado. Uy, no. No uy. Yo quiero que la colita me des con tu pincho ¡Hola! No, pero mal, maldito, hasta mal, mal, mal, luego. ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Maldito, maldito! ¡Cuidado, ¡Cuidado! ¡No bate, no bate, no la que le cae! ¡Uy! Uy Dios, uy qué suerte que Hola, tienes. Amigo, ya vino. Gordito ¡Ah! oh, te odio, soy te gordito, odio. Gordito, gordito. Alexi ya <risa> llega por favor, Llegale Ravito, que, es que te pasó. Tigo, llego, tigo, llego. llego, llego, llego. Amigo, Para vamos, todos vamos. los que no confiaban, llego. Vamos, vamos. vamos. He llegado, oye, oye, no. oye. No, y ahora limpio, limpio, limpio, ¡Ah! limpio, limpio. limpio. ¡Ah! limpio, limpio, limpio. ¡Ah! Capley, voy a ser tu guardaespaldas Vale, eres mi guardaespaldas, Te el payaso, bro ¡Vamos, los que vengan para acá Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Uh, que Capley, querido. mira ahí abajo, mira ahí abajo Dale, Rabí, dale, dale. limpia, limpia ¡Oh, la madre! ¡Subió! No, no, pero... Pero Alexi, Alexia. madre! Uh! Así le cae en la cara Triunfó, triunfó la payasería bro La traición no funcionó Alexi, cortemos la calle, bro, cortemos la calle ¡Deme espacio! ¡Quiero pasar oiga, este goldo. Oiga, ya, pásele, matodonte ya pase, No, la calle pase. está cortada, la calle está cortada Cortada, cortada otra hoy, cosa hoy. tuya, bro Quítese hoy, hoy, ¿Quieres saber qué, qué sucede cuando intentan cruzar la calle cortada? Ver. Ya verás, uy, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? <ríe> ¿Qué <ríe> pasó? <ríe> <¿Qué ríe> pasó? <ríe> ¡Vamos, Rato, baba! ¡Maldito, Rato! rato. Va, va. Limpia, rato. Limpia, ¡Limpia, limpia! ¡Yo te quiero, bro, ¡Yo soy tu pincho! Uh -huh. ¿Cómo que pincho, limpio? ¡Limpio, limpio! ¡Ay, ay, ay! ¡Que salimos volando, que salimos volando! ¡Ah! <risa> y estamos aquí de nuevo. ¡Otro picho! ¡No, what the fuck? ¡Adiós, ¡Ah! coche Batman! Dios, Adiós. ¡No me caigo, no me caigo, no me caigo! ¿Quieres jugar a la pelota? ¡No! ¡No, no, no, no, no! ¡Sí, no, no. sí tú eras la pelota! <risa> ¡No manches, loco! ¡No puede ser! ¡Y me caigo! ¡Eso es ¡El cargo! ¡Ya no quiero ser payaso! ¡Ya no quiero ser payaso! ¡Ya! ¡Déjame pero... en la sangre, Ranko! ¡Végalo! ¡No! ¡Si es que puedes! ¡No! ¡No! Si es ¡Por, que favor! Puede, bro. ¡Por favor! ¡No! No ¡Por favor! ¡Es el payaso nos ayudamos! Piensas ¡No se que va! ¡Pero si eres como una hojita de papel, mira! ¡Te doy! ¡Ah! ¡Y ya te rebota! ¡Déjame luego. de que estoy humilde, Hagámosle pero soy sí, guerrero! Saque. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Ah, ¡Hasta luego! ¡Voy primero! ¿Cómo okay, qué primero! Voy primero. ¿De cuándo tú te me adelantaste, ¡Es asqueroso? Vean mi matrícula, sí. perros. ¿Cómo que matrícula? Matrícula es la que te voy a estrellar, bro. Ven pa' acá. Adiós. Oh, ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Ah, no no, no, no, no, no! no me subestimes, bro. Ese güey le metió turbo, no se vale. ¡Claro, turbo clásico, bro! ¡Oh, no puede <ríe> ser! De nuevo esto, no puede ser! ¡Cómo no, hombres lobo de nuevo El que corre lobo. pierde Para tu información, que Es que iba a los chingletados de mi madre Como si nada No manches, pues yo corría, corría, corría, corría, corría, corría, corría de ella corría corría de Cuando tenía no, la correa No, no, no, no Ah, ¿sí? No, no, no, no, no, no, no, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos vamos. Cuidado con la espalda que viene Rancor No, no, no, no, no, no no. Pero si Rancor está hasta allá abajo Amigo, que ahora viene con nosotros de frente? Es verdad, viene de frente Ya lo corren Cuidado, ese tío grampa no ¡Cuidado! No ¡Cuidado! ¡Qué asco! ¡Estoy muy lento! muy lento no es justo! ¡Loco que me estoy tercero! ¡Esto no se vale! Uy ¡Papá! ¡Ahora somos las mamalonas de inmunda! ¡Animal rastrero! ¡Saque gloria de la vida! estoy ¡Mis panas! ¡Mis panas! ¡Cuiden sus traseros! no! ¡No mames! ¡Solo la puntita Capri! ¡Solo la puntita! ¡Mira! ¡Uh! ¡Ahí está! No. Siempre dicen eso Siempre dicen que es solo la puntita, loco Y no resulta así Lo mismo eso dijo mi hermano, lleno de sobrinos no. ¡Qué pedo! ¡No! no ser, bro. Vamos, ¡Vámonos, el... gameplay! Ah, acelera no compañero! lo no ¡Acelero, acelero! Es complicado manejar este vehículo aquí Amigos, es sábano, el último sino... punto, el último punto ¡Sáquense Mo de mi vista ¡No! ¡El último punto, ah. no! <ríe> ¡El rabito voló! El que Allí queda el primero Rancor. es feo Ya está What ya está. the fuck ¡Adiós! ¿Qué? Remontada, ¡Remontada! ¡No, me chocó Rancor! Ah. ¡No puede ser! ¡Remontada, remontada, remontada! ¡Treviendo! ¡Ultimo Bueno, no, a mí no me van a tirar, bro Voy a llegar, en mi destino, me llamas, ¿Ah, ¿sí? no, ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, perro? Voy a hacerle focus Tú no vas a ganar ¡Qué asco! ¡Qué asco con el rabito! No me ta No, no, no, no me tapone la vida bro. Ah, ven, ven. No, ¡No van a ir a ningún lado, a ninguno de los dos. ¡Qué canos, asco! ¡Qué asco! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo, perro! ¡Sigo vivo! ¡Rapito, uh, uh, uh, ¡Ramito, rapito ¡Qué dividir las pleo, ganancias! No qué, asco, qué, asco, ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Ya paren, por favor! Ya los oh, ¡Y ahora quién podrá salvarte! ¡Robito, Torretello. ¡Vamos! ¡Torre ¡Vamos! ¡Oh, ¡No! ¡No, no, no! Dios, ¡Sirvió no, la 1390! No, sí. ¡Vamos, papi! ¡No la... son tontos! Bro. Ganar. ¡Esos no. trucos los aprendí en mi chica! ¡Adiós! No. Uh -huh. ¡Uy, papá! ¡Mira ese dinero! que qué he ganado! ¡Qué he ganado! No, papu. Favor. Qué asco ¡Puerco sucio, marrano asqueroso! ¡Los he mandado para el lobby! ¡Adiós!